Amigos, ¿cómo están? Les habla Betina y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, en este video les voy a enseñar a hacer el paso a paso de esta cajita para que hagas obsequios para toda ocasión: cumpleaños, meses de novios, aniversario, lo que desees. Espero les guste cómo quedó. Y la decoración la haremos en un próximo video. Vamos a ver el paso a paso de esta cajita. Vamos a cortar un cuadro de 20.5 por 28.5. Cuando digo 20.5 es esto, es decir, 20.5 y 28.5 sería así igual, 28.5 centímetros, o sea, 5 rayitas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a medir lo siguiente. 1.5 y van a trazar la línea. 4 centímetros igualmente trazan la línea. Vamos a medir acá 17.5 centímetros. 4 centímetros y ya acá queda 1.5 en este lado. Ahora, en los extremos, vamos a medir 1.5, vamos a trazar la línea. 4 centímetros en esta parte. Vamos a medir 9.5 centímetros, 4 centímetros y ya acá queda 1.5 centímetros. Entonces lo que, voy a, lo que vamos a hacer es hacer los quiebres, yo ya había adelantado porque este video voy a tratar de hacerlo más bien corto. Recuerden que deben de repasar de las líneas con tijera o con lapicero sin tinta. Vamos ahora a armar la base. Vamos a cortar estos extremos. También vamos a cortar acá en esta parte. Vamos a hacer acá con un piquete donde está el, el centímetro y medio. Acá. En esta parte, les muestro bien. En esta parte que doble, acá vamos a cortar esto. Esta partecita sobra la cortamos. La de los lados, estas. o sea, este cuadro que cortamos, vamos a cortarles esta partecita de estos extremos. vamos a cortar este que también nos sobra esto lo hice para que no nos quede muy grueso al doblar así no nos quede acá como muy, muy gruesa vamos a tomar ahora la silicona líquida y vamos a aplicarle a estos dos laditos. Amigos recuerden compartir este video con sus amigos, les cuento que según como vaya viendo yo las visualizaciones, porque las veo pésimas, voy mejor a, a tomar la decisión de no seguir subiendo videos, o sea, es decir, eh, yo creo que sería mejor en estos momentos como está YouTube, sería mejor eh, hacer otro canal nuevo, empezar de cero. Si empiezo de cero en este canal de Betina, yo les voy a ir mostrando los videos que voy mostrando en el otro canal o voy haciendo en el otro canal, para que ustedes pasen, se suscriban y compartan estos videos. Ya esto lo voy a hacer como entretención porque YouTube definitivamente está durísimo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Vamos a pegar así. Vea, mientras hablé, seco un poquito y pego más ligero. Así. bueno ¿qué vamos, a, ¿qué vamos a hacer? ¿qué voy a hacer? digo yo ¿qué vamos a hacer? voy a aplicar silicona líquida en estos extremos y vamos a seguir conversando mientras aplico esta silicona bueno eh, muchos me dicen que por qué voy a tomar la decisión de no seguir subiendo videos a, a Betina. Pues la verdad es que, como les dije, estas visualizaciones desmejoraron bastante y esto no anima. Esto lleva mucho trabajo, les cuento que esto lleva demasiado trabajo. Y, y de no verme en Betina, que tengo supuestamente 129 mil suscriptores, y cuando va uno a mirar las visualizaciones son malísimas entonces de no verme en este canal pues para entretenerme porque yo sinceramente también me gusta entretenerme con esto porque vivo sola o sea mi esposo trabaja todo el día entonces de, de hacer esto y que nadie prácticamente me vea prefiero hacer un canal nuevo que sé que voy a empezar a coger gentecita o sea a sus suscribir gentecita que siquiera como ver los videos bueno ahora sí ya pegó vamos a doblar en estos lados yo sinceramente espero que me sigan en el otro canal o sea les voy a subir esta cajita yo creo que ya los próximos que haga que me anime a hacer, los voy a hacer para el canal nuevo que se va a llamar Beatriz Ideas listo, entonces espero que, que pasen por ese canal cuando ya lo tenga listo que es prácticamente como les dije, empezar de cero pero prefiero eso, prefiero eso, a estresarme con este canal de verdad me estresa, entonces prefiero hacer eso bueno aquí ya quedó la base esto lo hice acá es para que estos, estas puntas quedaran como, como más puliditas o más gruesas, doblando este centímetro y medio. Y entonces así nos quedaría la basecita de la caja. Vamos a seguir ahora con la tapa. Bueno, para la tapa vamos a cortar, esta es una cartulina doradita que me gustó mucho. Vamos a cortar un cuadro de 25.5 por 28 centímetros vuelvo y les muestro cómo es 25.5 que es así 25.5 recuerden 25 más estas cinco rayitas bueno entonces lo que hice en los extremos fue marcar acá en esta parte un centímetro Entonces ahora vamos a medir acá 4 centímetros, vamos a trazar la línea. En esta parte vamos a medir 9.5, trazamos la línea, 4 centímetros, trazamos la línea. Y aquí quedarían los 9.5 centímetros. Bueno, ahora voy a dar vuelta y en este lado vamos a medir 4 centímetros. En esta parte vamos a medir 17.5 centímetros. Yo les muestro porque muchos de pronto no saben. 17.5 centímetros. Acá Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cortar estos extremos. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar acá en esta parte voy a pegar este lado así vamos a pegar así con la regla me voy a ayudar para que esta partecita me pegue necesito que esto pegue muy bien vamos a seguir con este Bueno, recuerden que espero los comentarios que me aconsejan, cómo me pueden ahí como colaborar. Porque la verdad es que estoy que dejo este canal, es que estoy que lo dejo, de verdad les cuento. Bueno, pegamos acá. Este lo voy a cortar, este lado. Qué voy a hacer con este? voy a trazar la mitad que son 2 centímetros voy a hacerlo de una vez con el lapicero sin tinta Bueno, les cuento sobre mi canal nuevo en el que estoy subiendo reciclaje y cosas bonitas. Voy a hacer unas cosas bien bonitas para que decoren, para que ahorren dinero. Se me ocurrió porque también me gusta como haciendo esas cosas para no mezclar. Yo creo que lo que pasó con, vamos a dejar sacar un poquito, lo que pasó con Betina, en el canal de Betina, lo que pasó es que yo pues me puse a, a mezclar videos, a hacer videos de, de decoraciones porque el canal era de amor, ¿cierto? yo no sé qué fue lo que pasó ahí, si el nicho se perdió, no sé entonces por eso creé otro canal de decoración para no subir más a este canal videos así como de decoración que no, no da vamos a ir hablando acá y pegando Los voy a pegar muy bien Entonces voy a hacer acá en la mitad medio círculo y lo voy a cortar. Bueno, acá quedaría así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la base y voy a colocarla acá dentro. y nos quedaría la cajita fácil y rápida para el próximo video se las voy a decorar espero que pasen a verlo mañana les subo la decoración de, este, de esta cajita